Más que tinta. Y negro, preso en una fotografía donde el tiempo se detiene y guarda melancolía, el día a día el tiempo, no avanza en ese cuadro, pero refleja tristeza de quien, lo está mirando, un pasado que no volverá, Que suene triste, el tic tac no se detiene ni siquiera en días grises, aunque se siente lento, es igual para todos, y así como nacemos también, morimos solos, así son las cosas, todos tememos a sufrir y buscamos un más allá, por nuestro miedo a morir, queremos ir Mortalidad, Comprender lo que no ves lo siento hermano, creo que no hay nada después Y quiero verte de nuevo, aunque sé que no es posible y vuelvo a llorar de nuevo No pudiste despedirte, son las mismas palabras siempre Toda esa gente cree entenderte y yo no creo en lo que dicen Más cartas sin destino, con mi firma en cada hoja, más nudos en mi garganta Y observo unas alas rotas, más plumas sangrando, buscando una explicación No fue tu culpa y aún así me dolió, tengo mil cosas en la mente Sigo buscando una cura, quiero paz pero siempre Solo rabia y tristeza cruda Hay en mí, busco respuestas en el cielo Pido justicia al menos, quiero que sufran no lo niego Pagan justos por pecadores, cientos de errores Me consumo más, al no tener explicaciones Nadie con quien hablar, sin que quieran escuchar Y yo no quiero acabar, en un puto manicomio Pero no quiero estar triste, Recordaré tu sonrisa, el último día que te vi siempre saliendo tan deprisa y si hace tarde tantas veces, se repitió esa frase Hoy nadie en la familia quiere que el tiempo avance Te recordaré por siempre, tus apoyos, tus consejos, tus defectos y virtudes Tus logros, caminos y esos momentos tan alegres Familia, amigos y más, apoyabas mis canciones Y ahora en una estás, es lo menos que puedo hacer por ti Recitarte así con amor en cada letra que te escribo aquí Te quiero orgulloso de mí Aunque nunca te lo dije hermano Gracias por todo lo que me diste Por todo lo que me diste hermano